Un buen día nos llegó a tiempo completo, Gaspar. Hermano, misión, quiero comunicar una noticia dolorosa. El comandante mar. Martín Gaspar Estudios García Mariana, el, el cura sandinista, cayó Lloraba con parte sobre en la hora. Sin embargo, no es el momento de llorarlo. Hoy, que nunca la perdido un ejemplo de heroico el 11 de diciembre de 1978 pasó al plano de los inmortales, el sacerdote, poeta y guerrillero español, Gaspar García Laviana, héroe nacional de la República de Nicaragua, declarado así por la Asamblea Nacional en el año 2021. Queda aprobado por unanimidad. En lo general, la ley... que declara al sacerdote y comandante guerrillero Gaspar García Laviana héroe nacional. Esto en reconocimiento a su entrega y amor por Nicaragua, ya que ofrendó su vida derrocando a la tiranía somocista. En 1969 llega a Nicaragua para trabajar como misionero en Tola. Allí trabajó con los campesinos locales, tomando contacto intensamente con las dificultades que afrontaban día a día. Con frecuencia visitaba a los enfermos, siendo llamado muchas veces ante la falta de médicos a disposición de los campesinos. Él se fue al campo a visitar a los productores. Y él les indicaba, él les enseñaba a leer, les enseñaba a escribir a los productores para que ellos pudieran ver el más allá y pudieran entender la injusticia que estaban haciendo. Yo considero que Gaspar eh, era un cristiano revolucionario que no solamente se dedicó a dar la misa ni a llevar el evangelio en teoría, sino que también se dedicó a llevar el evangelio en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando él comenzó a trabajar en todas esas comunidades de Rivas, de Tola, de San Juan del Sur, incluso no solamente se limitó a esas comunidades de Rivas, pues, sino que también este, cubrió parte de otros departamentos de la Cuarta Región. Gaspar tuvo trabajo en Granada criticó duramente la práctica del secuestro de las jóvenes que posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución, secuestros que eran amparados por la Guardia Nacional somocista Ahí en Tola tuvimos un, un burdel que le decían, donde ahí recordamos ese que como que prostituían a, la, a las jóvenes más bonitas de la zona y ahí quienes eran los que estaban los que se apoderaban o los que hacían las injusticias más era la Guardia Nacional. Entonces Gaspar miraba esa injusticia que estaba haciendo con las jóvenes. El comandante Martín acabó tomando las armas al entender que un cambio político pacífico no ayudaría a paliar las terribles necesidades que veía todos los días en Nicaragua. Estaba decepcionado con la jerarquía católica nicaragüense, que falló en su discurso a favor de los pobres y oprimidos. Aunque nunca perdonó la violencia, vio en ella el único medio para que los pobres fueran liberados de su opresión. Es así que se une a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y eso llevó al padre Gaspar García a ubicar su sentimiento cristiano, a ubicar su actuar de misionero desde el púlpito a ver cómo en la realidad él podía transformar. Y eso lo obligó a integrarse a las filas del Frente Sandinista, porque se dio cuenta que no solamente con las misas, no solamente con la palabra podía transformarla, sino que se integró a la lucha revolucionaria, organizó a familias en Tola, organizó a familias en San Juan del Sur para trabajar temas de salud, temas de educación, sin embargo eso no lo convenció y motivó su integración al Frente Sandinista. Gaspar García Laviana murió el 11 de diciembre de 1978 en Río Mena Cárdenas, Rivas, cuando al frente de la columna guerrillera Benjamín Celedón emboscó a un grupo de guardias nacionales. De él se decía que era el primero en entrar en combate y el último en retirarse. Pero el sacrificio de Gaspar no fue en vano, gracias a su sangre y la de otros héroes y mártires. Los nicaragüenses gozamos de una patria libre y en paz, con más progreso. Es Gracias a esa sangre derramada de héroes como Gaspar García Laviana, que hoy tenemos educación gratuita en este país, que tenemos una salud gratuita, una salud comunitaria en todo Nicaragua, que tenemos carreteras, las mejores carreteras de Centroamérica, que tenemos calles por todos lados, que este país se ha venido desarrollando y que además hemos venido saliendo de la pobreza. Ahora podemos transitar en todo Nicaragua con paz, con tranquilidad. Ahora vemos florecer iglesias, vemos florecer este, escuelas, vemos florecer caminos. Las rutas en las cuales Gaspar Luchó en Cárdenas está llena de carreteras adoquinadas, con energía eléctrica, con escuelas. Las rutas de Tola están todas... En buenos, eh, con buenos caminos nosotros nos sentimos orgullosos de que eh, la asamblea nacional de que nuestro gobierno ahora lo tenemos como héroe nacional a Gaspar García Laviana y lo tenemos en toda orgullosamente tu recuerdo imperecedero Gaspar está presente en la mente y corazones de los nicaragüenses que te recuerdan como héroe invicto de nuestra Nicaragua bendita soberana libre y siempre digna Gaspar corazón de santo cuando hay un pueblo detrás Su voz por tonas se oyó, por Rivas Gaspar pasó Y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él Y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él Y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él